como loco. Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Les voy a bien honesto Este vlog se está grabando con un desfase de tiempo increíble Pero no importa, ya ahorita me senté Traté de estructurar lo que va a traer este video Para que tenga un poco de lógica Ya al momento de que ustedes lo estén viendo Pero hoy para mí ya es 8 de septiembre Una semana después de cuando yo debería estar grabando esto Y es que el principal motivo por el que no grabé es que no estaba disfrutando mis lecturas Ustedes ya lo vieron durante los videos Opinión de los relatos De Carmen María Machado Me costó mucho poder conectar con la autora Y eso me puso en un mood medio grumpy No lo voy a negar Y se me hacía poco agradable estar prendiendo la cámara Y diciendo estoy confundido No me gusta, no lo entiendo Así que lo dejé por las buenas Y ya con algunos días en los que tuve tiempo para respirar Y analizar esos relatos Pues ya me siento más tranquilo Mi conclusión sobre la autora se los voy a decir al final de este video Espero que les haya gustado Eso sí El contenido que se estuvo sacando Durante esta semana Que por cierto También decidí Apenas Lo de Discord Pero que ustedes ya lo escucharon Desde el primero de octubre Así que Espero haya gente que se haya unido a Discord, no sé cómo vaya a salir eso, pero si les interesa seguir un poco más la plática con spoiler y todo eso, y los ratos nos podemos ir ahí, pero ahora lo que les quiero platicar es algo que estoy continuando porque de hecho ya lo inicié desde unos días previos a que iniciara septiembre, decidí que durante este mes voy a estar lanzando así como que pequeños avisos diciendo que ya se acerca, ¿no? El camino a Halloween específicamente en Instagram ya el primero de septiembre subí una imagen que se les voy a estar dejando por aquí, que Dice Feliz Víspera de Octubre Pero con Septiembre tachado Y lo que quiero hacer es que cada jueves Quiero estar subiendo una imagen de ese tipo Para esa de Feliz Víspera de Octubre Tuve que hacer unos dibujos de hojitas Ya he hecho algunos otros Y en esta segunda hoja tengo varias velitas También dibujadas Lo que hago con esto después es digitalizarlo Más adelante les voy a decir cómo lo hago yo Pero ahorita la imagen que ya se viene para esta semana Todavía no la tengo bien planeada Pero ya tengo la imagen que quiero utilizar Que no sé si se va a ver bien pero es esta que está aquí, es un suétercito colgando en una línea Y mi idea por ahora es que sea como de Recuerda lavar tu suéter porque ya se viene la época de el suéter weather Como se suele decir y eso es lo que tengo planeado Ahorita ya lo dibujé Cuando hago esto, por lo general, primero hago el dibujo a lápiz Y después con uno de estos plumones delgaditos que tengo por acá Les voy a enseñar es este. Como estos, pero de color negro Es con lo que vuelvo otra vez a remarcar el dibujo Para ya después pasar a digitalizar entonces ese es mi plan por ahorita, ya marcar esto con el plumón para después pasarme a Photoshop Pero antes de que nos pasemos a eso, los dejo con este segmento que sí grabé durante la semana pasada En donde hablamos sobre una dinámica a los que los invité a participar en Instagram. Quiero hacer algo dinámico con ustedes. Vamos a hablar de opiniones impopulares de películas de terror. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que contestaron por ahí. La verdad es que, ya se los he dicho, me pone muy feliz cuando se interactúan con el contenido de Un Lector Nocturno, porque está bonito tener algo de retroalimentación con lo que uno está haciendo para poner allá afuera. Sé que yo me expongo a que nadie lo vea, a que nadie interactúe, y por por eso les quiero agradecer, porque yo no espero nada de ustedes, pero aún así ustedes me dan amor Y eso la verdad es que es digno de estar agradeciendo a cada rato Cuando uno hace esto, aunque sea por hobby, uno es consciente de que al final del día tiene suerte De que las personas sí le hagan caso con, en mi caso, las pendejadas que estoy poniendo en el mundo digital Entonces vamos a comenzar con estas opiniones impopulares La verdad es que hasta apenas ahorita que estaba editando las imágenes, cheque que no viene el nombre de la persona que puso el comentario. Pero van a estar viendo por aquí la captura. Ya yo también voy a dar un poquito de mi opinión. Sobre lo que nos están diciendo estas personas con opiniones poco populares. La primera dice así. Insidious es tan mala que no entiendo la popularidad que tuvo en su momento. Yo aquí voy a estar en desacuerdo. La verdad es que Insidious 1... Sé que tiene varias secuelas y es una serie, yo qué sé, no he visto lo demás. Y a mí me gustó bastante, me agradó el giro que le dio a la temática que toca, porque al principio parecía que era una posesión, pero después se convirtió en algo de casa embrujada y luego terminamos en dimensiones paralelas. La verdad es que a mí se me hizo bastante interesante lo que nos presentó el director en esa película, pero como siempre pasa con ese tipo, sus primeras películas son buenas, pero todo lo que surge después va como que decayendo. En calidad, pero a mí personalmente Insidious sí me agradó bastante La mayoría me da risa, a veces siento que ese es el objetivo Cuando yo leí este, yo me acordé de Brenda de Sky Movie Así te imagino yo cuando ves una película de terror Y es curioso, eso supongo que tiene que variar de persona a persona Y los motivos también por los que varían pueden ser muy grandes Algunas personas pueden afrontar el terror a través de la risa Para algunas otras personas el horror que manejan las películas No es en realidad lo que a ellos les puede generar terror Por eso se llega a ver como algo absurdo Hay una infinidad de posibilidades para esto Tengo que estar de acuerdo como que en el 50% más o menos con esta opinión Si hay alguna, cierto tipo de películas que se quieren tomar en serio, pero que al final Terminan mostrando una historia O cierta secuencia, que a mí También me genera bastante risa Aunque ese no sea es el propósito Obviamente tenemos aquellas que mezclan la comedia Con el terror, como Scary Movie El ejemplo que di ahorita, pero es una opinión Interesante, ¿no? Cada quien va a reaccionar De una forma diferente, y eso me recuerda Incluso a lo que platicamos la semana pasada Con Mariana Enríquez En Instagram, donde ella decía que puede haber historias que nos generen miedo Aunque no sean precisamente de terror a lo mejor la persona que comentó esto puede llegar a ver alguna otra película o serie que no está catalogada en la categoría de terror Pero le puede generar ese sentimiento de incomodidad como a la mayoría de las personas No lo generaría una película terrorífica La siguiente opinión dice esto The Shining es aburridísima con una fotografía preciosa Yo ahí... Tengo que estar de acuerdo, honestamente Solamente he visto en mi vida dos veces La película de El Resplandor Y me generó la misma opinión La verdad es que me acuerdo que la primera Vez incluso en la secuencia final Cuando se ve una toma aérea del auto Yo le estaba viendo así como de, esto ya duro Mucho, ¿a dónde vamos? ¿Cuál va a ser la historia? ¿Cuál va a ser el punto focal? ¿Quiero yo saberlo? Y Me pareció aburridísimo honesto. obviamente ya al final cuando estamos Llegando al clímax, como que Todo empieza a subir, la verdad es que no Genera una gran impresión, esa película. Ni miedo, ni muchas cosas que supuestamente debería generar Porque aún se le cataloga como una de las películas terroríficas más importantes de todos los tiempos La siguiente opinión impopular dice La saga de Scream es mucho mejor que la de Jason o Halloween Vaya, vaya Interesante opinión Interesante opinión eh, Interesante Interesante, la verdad es que yo no sé qué decir aquí, a mí Scream me gusta mucho, creo que Scream fue la segunda película terrorífica o slasher específicamente que me obsesionó cuando yo era chiquito, así que le tengo mucho cariño, de ahí la que vi fue Halloween y por último vi viernes 13. Creo que puedo opinar lo mismo que tú. Ahorita creo que Scream ya va por su quinta película. O no sé si ya se confirmó la quinta película. Pero creo que sí fue una serie que desde el principio se enfocó bastante en contar una historia... Que tuvieras sentido cuando la vieras así como que en un binge. Vieras todas las películas. Y Halloween no. A lo largo de los años eso ha ido cambiando. Lo estamos viendo incluso con las películas que están saliendo. No sé si por este punto ya salió Halloween Kills. Pero parece ser que con estas últimas dos ya se preocuparon un poco en dar una historia coherente. Y no hacer lo que pues, se hizo en su momento. ¿no? Pero solo por el hecho de que desde el principio Scream ha mantenido una línea coherente entre una película y la otra. Creo que estaría de acuerdo contigo. Es una mejor saga Es que suena raro cuando lo dices así Porque Jason y Michael Mayer son icónicos Y las películas también son icónicas Pero sí, en este caso voy a estar de acuerdo en un 90% Y la última que aquí sí, honestamente no tengo mucho que decir Porque no he visto esta película Dice lo siguiente Cielo rojo sangre no me gustó nada pues mira, a mí ni siquiera me han dado ganas de verla, te voy a ser yo muy honesto. Descargué el póster y veo que hay gente como que en un avión y allá al fondo en la ventana parece ser un vampiro. O algo con dientes y sangre, que para mí eso siempre lo relaciono con vampiros. Entonces si se trata de vampiros en un avión, suena interesante porque hasta este punto no sabía yo de qué trataba la película. <risa> Pero dices tú, no manches, me fui en chinga cuevana porque no tengo Netflix. A buscarla, no. Pero esas fueron, lectores, las opiniones impopulares que algunas personas tienen sobre películas de terror. Si ustedes tienen alguna, me gustaría saberla abajo en los comentarios para estar platicando de aquellas cosas que a veces nos guardamos. Porque sabemos que la gente podría aventarnos una que otra pedrada. <risa> bueno, pues ahora sí, vamos a explicar cómo le hago yo para digitalizar los dibujos que hago a mano. Y lo primero que me gustaría aclarar es que este solamente es un proceso. Fue el que yo aprendí por allá de 2013 y 2014 y como me ha funcionado lo he seguido haciendo. Sé que esta no es la forma más profesional de digitalizar un dibujo hecho a mano. Sé que hay mejores programas y mejores métodos, pero pues este es el que yo les puedo compartir porque es el que me sé y lo vuelvo a repetir, el que me ha funcionado hasta el día de hoy. ...para los dibujitos y animaciones que he llegado a poner tanto en videos como en algunas publicaciones de redes sociales. Dicho eso, entonces paso a decirles que una vez que ya tengo yo el dibujo hecho y remarcado con el plumón que les había dicho... ...le tomo una foto. Con mi celular trato de que la foto tenga la mejor iluminación posible para que salga bien clarita y que los colores se puedan identificar fácilmente... Una vez que ya tengo la foto, la subo a Internet. Ahorita por lo general utilizo la sincronización que tiene mi teléfono con Google Fotos. Así aparece yo automáticamente en la carpeta que esté en mi computadora de la aplicación de escritorio de Google Fotos. Una vez que ya la tengo ahí, entonces sí, abro Photoshop. Y ya en Photoshop selecciono la carpeta en donde está la imagen. Selecciono la imagen y pues ya se me abre, ¿no? Acá en la ventana de edición de este bonito programa. Y ya desde que está ahí, pues me pongo rápidamente a trabajar lo primero que hago es irme al menú de arriba para entrar a la parte de imagen. Y ya en imagen entro a la sección de ajustes a brillo y contraste. Y por lo general solamente muevo el brillo con el propósito de que el fondo se vea lo más claro posible y que ya se vea como un color sólido. Y no como una fotografía, por eso les decía que la iluminación es súper, súper importante. Porque como lo hago en una hoja blanca, el propósito es que el blanco se vea lo más plano, sin ninguna sombra marcada. Y aquí pueden ver que con la opción de brillo me ayuda a que eso pase Y el contraste lo utilizo principalmente para que el trazo del dibujo Que en este caso es de color negro Se vea súper súper marcado Es muy importante que quede lo más marcado posible Porque en las siguientes partes del proceso Es importante que eso esté súper súper bien definido Y una vez que ya juego ahí con las características de brillo y contraste Me voy ahora a el ajuste de exposición Y ahí al que más le estoy moviendo esa a la corrección de gama Por lo general tengo que aumentar ese apartado Pero ahí yo voy jugando con cuál creo que se ve mejor Recordando siempre que el propósito es que lo blanco se vea como un color sólido Y ya las otras opciones igual La utilizo nada más para que el negro quede súper bien marcado Ya que jugué con los ajustes Entonces me voy a la opción de borrar para eliminar pues todo lo que no voy a estar utilizando Me gusta nada más quedarme con el dibujo y un pequeño borde alrededor Porque va a ser más fácil así el proceso que viene a continuación Una vez que hago eso recorto un poquito la imagen para quedarme solamente con el espacio necesario Y entonces sí me voy a otra herramienta en Photoshop que se llama selección rápida Yo utilizo eso para seleccionar colores Por eso remarco otra vez que el blanco y el negro tienen que quedar bien definidos de esta forma cuando yo empiece a seleccionar lo blanco pues no se va a mezclar con el trazo del dibujo que es lo negro y ya de esa forma pues me paso así no, alrededor del dibujo para quitar el pequeño borde blanco que yo dejé y también si yo quiero pues quito lo blanco que está adentro de los trazos para ya después en edición yo poder colorear el dibujo con los colores que yo quiera y solamente quedarme con el trazo negro de la imagen y básicamente esta es la primera parte y ya lo que sigue no yo grabé cuando lo hice, pero aquí en la parte de las opciones de las capas podemos ver que yo agregué un efecto, específicamente uno que se llama trazo, y eso hace que en los trazos negros que yo acabo de dejar en la imagen aparezca un borde. De esa forma se ve un poquito más grueso y me ayuda a poder visualizarlo mejor. El pedo es que cuando hago eso aparecen algunas partes blancas que no se borraron bien cuando yo utilicé la herramienta de selección rápida. Entonces la última parte ya del proceso es hacerle un zoom a la imagen e ir borrando todas esas impercciones que quedan al momento de agregar el trazo en el dibujo. Una vez que ya está todo borrado la imagen queda un poco mejor, lo dije al principio de esta parte, no queda de forma perfecta pero por lo menos me sirve y la puedo utilizar. Y es importante aclarar, amigues, que para este tipo de procedimiento, la imagen o el dibujo, mejor dicho, tiene que ser lo más simple posible. Si tuviera demasiados trazos, demasiadas líneas el proceso sería tediosísimo a más no poder y simplemente no terminaría bien el producto final. Entre más básicos y el dibujo muchísimo mejor. Pero pues así es como yo lo hago y quería enseñárselos. Y ya con esto la verdad es que estaríamos terminando este vlog el más desordenado de todos en cuestión de la grabación y los periodos en el que lo estuve haciendo pero creo que se ha terminado un producto medio decente y ya para finalizar pues les quiero dar mi opinión sobre la autora Carmen María Machado una señora que como ustedes ya vieron la verdad no disfruté la mayoría de las lecturas que estuve haciendo durante su semana pero sí me gustaron las ideas y lo que ella está proponiendo en su ficción literaria y creo que ese es el motivo por el que le quiero dar una oportunidad en octubre, en esta semana que ustedes están viendo estos videos, yo me voy a dedicar a leer los otros relatos del libro que tiene para ver si en alguno pues logro en algún momento hacer clic o tal vez adaptarme a su forma de escribir. Porque también he estado pensando, y esa es una posibilidad, que uno se tenga que adaptar a cómo escribe a un autor. Me acuerdo que eso me pasó con mis primeras obras que leía de Ray Bradbury. Al principio yo no captaba muy bien sus ideas, pero entre más leía o entre más releía sus obras, como que más clara me iba quedando la forma. En cómo él estructuraba sus historias A lo mejor eso tiene que pasar también Con Carmen María Machado y mi experiencia Leyéndola, o de verdad Realmente tengo que Ponerme a investigar qué es Lo que ella trató de decir con cada uno Pero creo que ahí se perdería parte de lo divertido de estar leyendo historias que tienen diferentes tipos de trasfondo, no lo sé, de verdad que sí es una autora que me dejó pensando muchísimo sobre diferentes cosas y justamente por eso no quiero rendirme con ella, porque es muy raro que un autor haga eso conmigo que me deje pensando más allá de su historia de su significado, así que entiendo por qué ha estado súper nominada por ha ganado premios muy importantes y mi mente me dice por algo ha de ser, y esa podría decir que es mi opinión final, Se las recomiendo por supuesto, siempre es importante aclarar que esta es una opinión individual, es personal, es subjetiva, nada en este canal es objetivo. Si en algún momento ustedes me escuchan decir que trato de dar una opinión objetiva, denme un putazo. Porque aquí nada es objetivo. Todo está desde mis experiencias y desde mi comprensión del de mundo. Y ya con eso, la verdad es que estaríamos terminando. Y hablando de desorganización en este blog, ahora les voy a pasar con un clip sobre la lectura que voy a estar leyendo la próxima semana. Oigan, este clip está bien curioso porque lo estoy grabando antes de todo lo que ustedes acaban de ver. Así que yo soy el pasado de eso, pero en edición me estoy presentando como el futuro. Yo... ¿Debería estar existiendo? Como sea, esto es para seleccionar a el autor que me toca esta semana. Ya quiero iniciar con las lecturas. Hoy para mí es lunes y entonces ya antes de dormir tengo que ponerme a leer. Recordemos que los naranjas, ahí había uno súper grandote, así que este es el que voy a sacar. Y el próximo autor que me toca leer será... John... Connolly, y a él lo tengo aquí con los morados fuertes. Supongo que uno es lila. Déjenme se los enseño, recordando que todo tiene que ser regal. Estos eran los de la autora que acabo de leer y estos son los de John Connolly. Entonces, para mí los dos son morados, pero uno es fuerte y uno es bajito. Entonces, John Connolly es este morado fuerte. Déjenme hago otra vez esto. Para ya sacar la primera lectura. Hay un pinche relato bien largo en el libro que seleccioné de él que es Música Nocturna. Y espero que no me salga ese. Voy a sacar este. Creo que es el mismo que saqué ahorita. Pero bueno, el primer relato de John Connolly que me toca leer es... Vivo. Bueno, ya hemos quedado que no se ve bien. Vivo aquí. Es lo que me toca leer... Para mí, ahorita en la noche. Ahora sí, entonces, Nocturnos, vamos a concluir ya con este video. Recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo sobre qué les ha parecido Carmen María Machado. O si han leído alguna otra obra de ella que me recomienden para también ir buscando otras rutas en las cuales yo podría acercarme a esta señora. Pero por ahora, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.